Vamos arriba, ahora, ahora, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. como me van a hablar, sé que me van a comprar, pa' aquí, siento que en el lugar quiero la mano arriba de toda la gente negra, yo vengo a representar, ninguno de esos raperos va a poder rastrear contra el hijo de puta arriba porque va a descender y encima le pega a los jugadores. ¡Oh! es pena, pero nunca me jode. Tengo este flow que te la pones. Sí. Ey, ey, ey, mira cómo lo hace demasiado bien. tanto todo, todo se me queda en me gober. ¡Oh! Quiero las manos arriba de toda la gente. Mira cómo mierda Tú no suena las improvisaciones. Mira cómo mierda puedo estar último en la tabla, pero sigo demostrando ser de los mejores. Bueno ¡Ah! te la pones de a poquito nada, sí. chico. Es y de a poquito. Yo te rompo el culo en cada minutito. ¡Hey! ¿Sabes que lo lo que te pasa? Sí. Te mira con cara de que la rima a la casa, pero la gente te saluda porque ella te va derecho a tu casa. Pero ah. oh. no se queda en la liga, la gente sí. lo quiere. Hey. Este rapero me suena estúpido. Ah. Que se dedique a los temas si quiere, porque por lo que vemos la competencia hace lo que puede, pero queda último. Ah. Cuanto más tengo que seguir como en la jornada pasada, cuanto más tengo que pegarle a alguien. Como mierda te la clavo todas en tu cara ¡Ay! Como mierda le voy a pegar a un pelotudo Que yo le estoy dando pina y él nunca recibe nada ¡Oh! Última Última, una más. Si sí, a vos nadie te una pa' Tengo este flow hijo de mi puta Lo hago para arriba porque buena De izquierda a derecha toda la gente mira como parece La plata te está saludando guachito te fuiste de la FMS ¡Bien! ¡Bien! rato la mente, me conta mentiras y no la verdad. Me habla de la cárcel como si eso fuera algo que yo te pueda tener piedad. Me habla de la cárcel nombrando una serie documental. Siendo que hay, no sé ni la mitad de edad. que pasa en la cárcel de verdad. Eso es de caretas Te muestran solo una faceta. Vos no lo que hay atrás después. Te terminas cogiendo la película completa. Ay, son solo un careta. Ay, porque es cantar mi meta, Primero crecer uno. Y después empezar a dejar de ser careta Porque en el camino que vas no vas a llegar muy lejos Te lo doy como consejo Y no es porque sea viejo Sino porque también fui un pendejo Pero ya que sí y no me quejo Por eso de esta mierda me alejo Antes de alguien que tira mierda Prefiero mantenerme de esta escena bastante lejos Porque a mí no me sirve la escena es muy tóxica No vemos la FM ese campa que no vemos la próxima Se viene crónica Después vemos quiénes ganaron, no vemos las MMS el año que viene. Después ellos se lamentaron, se fue no Dani, se no fue Dani, se fue el poco rap que había de verdad. Quedaron caretas en la sociedad, que vienen a hablar de cultura y de rap. Pero Donati la mitad que yo daba cuando tenía 14 años de edad. Que vos me estás hablando a mí, que me estás tirando piña y te viendo a un edad. Ay, si me tapo, es porque lo que hago soy como un. También me cago, igualmente te gano Yo no me paro de mano Con la última rima que te quieres me parece una afano ¿Qué quiere que te diga mi hermano? Yo soy sincero, tengo los errores Pero también soy un humano